¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Cómo imaginas la educación, la economía, la juventud, la cultura o el ocio? Deja de imaginar. Europa quiere escuchar tus ideas y para ello las instituciones de la Unión han organizado la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un gran acontecimiento participativo con una plataforma en la que podrás compartir tus ideas y, además, numerosos eventos para argumentar y debatir las iniciativas planteadas por todos. ¿Quieres saber más? En Europe Direct Navarra-Nafarroa te asesoraremos sobre cómo participar en los actos sobre el futuro de la UE y despejaremos todas tus dudas sobre el proceso. Haz oír tu voz. Conferencia sobre el futuro de Europa. El futuro es tuyo.